Desde my House Basilio City Big Tunde, dímelo me lo me, lo yeah. Chiqui bla bla, chiqui bla bla Chiqui bla bla, chiqui bla bla Chiqui bla bla, chiqui bla bla Chiqui bla bla, chiqui bla bla Chiqui bla bla chiki bla bla Chiqui bla bla chiki bla bla Chiqui bla bla, chiqui bla bla Chiqui bla bla, bla, bla, bla, bla, bla de hijo de puta Y cada que le meto le saco brillo Desde morro se notaba que iba a ser de buen colmillo Y así fue, he logrado lo que muchos quisieran Sigo metiéndole empeño y levantando mi bandera mexicano En donde más de un cabrón y en marihuano Aquí se muere todo aquel que al fuego meta las manos sencillo Cualquiera elija al gatillo Y más si el tipo está loco Y le gusta andar bien en pastillo Diles poco que no a cualquier pendejo se la choco y si me meto a la cabina la mejor rima coloco no es truco, voy a hacer rap hasta hacer ruco y entre más pasa el tiempo les juro que no caduco me cuida Dios pero me aconseja el chamuco que vaya a darles fire pero pues ya no lo ocupo hacer ya los maté con pura letra musicalmente mi nombre afuera dos tres lo respetan chiqui bla bla chiqui bla bla chiqui bla bla chiqui bla bla Chiqui bla bla, tiki bla, bla bla blah, bla blah, blah, blah, blah, blah. Chiqui bla bla, chiqui bla bla, chiqui bla bla, chiqui bla bla, chiqui bla, bla. A no me las muelas, luz nada más los escucho, cualquiera tiene balas, pistolas y cartuchos. hablan mucho y por la boca murió el pez, llevo sangre de vikingos mi madre es de San Andrés, sigo invicto, aquí seguido hasta la fecha, voy de paso a pasito haciendo las cosas bien hechas. No de ponerlo, fue el indio poner la flecha Y les va a tronar el puete de tanto prender la mecha Se ve la mala vida por donde quiera Hasta el más morro del barrio consigue pa' la loquera Me desespera cuando no tengo dinero Sigo siendo persona, claro, antes de ser rapero Si en el guero nací, pues en el guero me muero Yo preferí escribir en vez de buscarme un empleo Si en el guero nací, pues en el guero me muero Yo preferí escribir en vez de buscarme un empleo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 Get there